Thank <small> you. chicos y bienvenidos a este e fútbol este nuevo este nuevo partido que vamos a hacer vas a echar el siguiente partido vale que vas a jugar de la fase del grupos. el primero le echamos que fue el españa costa rica vamos a echar el, <coughs> el españa alemania vale es. y lo que vamos a hacer no sé si juvenil, sí vale eh, reglas aquí vale voy a hacer hasta seis cambios espérate eh. voy a elegir el estadio vale tengo uno por aquí chuli Que sea... A ver... El Allianz, por ejemplo Vas a jugar aquí El Allianz Invierno De noche Despejado Despejado, lluvioso No voy a poner nada Despejado Vale eh, Opciones está Continuar Vale, vas a echar el partido En España-Alemania Vale, chicos El segundo de esta fase de grupos Ahí ya estamos con la intro de nuestra selección. Y bueno, aquí entra Alemania. Con Thomas Müller. Todos los de todos los componentes. Vale. Eh, la selección alemana sí que está licenciada, ¿vale? Porque está en el mundial. Ahí estamos viendo la camiseta. Aquí la tenéis. Y bueno, tiene que ir con la segunda. Tiene que ir de negro. Eso es lo primero. Vale. Vale, continuamos Y ahora elegimos la estrategia Más adelante Vale eh, Vale, yo voy a poner aquí A Robert Sánchez, por ejemplo Con Alemania Me da mucha confianza Voy a poner a Silicueta Es que no me gusta No me gusta jugar con Pau Lo siento Vamos a sacar a Gaby desde atrás. Carvajal, le vamos a poner arriba. Vamos a poner gente ahí pesada. Dani Olmo. Dani Olmo, le Lo vamos a poner ahí. <coughs> Delantero, está ensio. Carlos Soler. Podréis carlos Soler perfectamente. Vas a poner meter a Carlos Soler por Murata. Pablo Sarabia, Gerard Moreno, Thiago, Rodri Rodri Vamos a meter a Rodri Ahí Vale Y luego ya está el plantel Ya estaría hecho Vale, formación 343, eso es Vamos a jugar así Y luego ya está ahí estaría esa sería la alineación así que bueno vamos a jugar chicos vamos con la intro en este estadio del bayern este Allianz arena ya se están preparando todos los jugadores los alemanes los españoles para salir por el túnel la selección de la que la de Joaquín Lowe Que ya no, es, ya no es, es de la selección De Filch Y bueno, aquí están las alineaciones El partido, es España-Alemania Chicos, de Alianza Arena Aquí están saliendo los dos jugadores Aquí están saliendo las dos selecciones al campo una, mi... una a mi derecha Otra a mi izquierda, Alemania a mi izquierda Y España a mi derecha ya van a salir los himnos que no se oyen. Y ahora veremos a ver qué tal. Ahora vemos a ver qué pasa. Y está Timo Warner, Timo Warner, está Muller, Sergi San Germinari, Sergi Seri, San lo que se llama Sergi, el o algo así. Luego está Muller. <coughs> Muller, y, y bueno, ahora lo iremos viendo. La alineación, y ahora sonará pues el himno de España, pero no, no está <coughs> puesto. Vale, pues aquí está la alineación de España, chicos, con Robert Sánchez en la portería. Vale, defensas, Carvajal, la Laporte, cilicueta <coughs> y luego Gaby Pedri Daniel delantero Soler y vale esos son los suplentes bueno ahí está ahora el de Alemania con Manuel Neuer en porterías luego defensas de Raúl Rudiger, Sule y Klosterman luego Sané Kimmich Müller Gundogan y bueno delanteros Werner y a sustitutos pues bueno Esteguen todos los demás, vale. Ahí está, ahí le está la fotografía de estos dos campos. Los está ahí Rodri y Coque en el medio campo. Y bueno, ese es el partido que vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Ahí vas a jugar. Nosotros vamos a sacar la pelota con Carlos Soler. La tiene Carlos Soler ahora mismo. Sacamos esa pelota, esa es, la tiene perfectamente Rodri. Vamos a pasar la Gaby, que corra, aunque ahí está con Sané, no puede correr con Sané. La pasamos a Carvajal, la bajamos hacia Gaby, perfecto, la pasamos a Coque, hay que corra Ferran. Uf, Ferran está ahí un poco lampilla Ferran la marca, y que tener cuidado ahí con la marca. Cuidado con Rudiger, Hay que irnos atrás siempre Para poder pillar eh, Esa es la, posi la posición Tiramos arriba un pase Ahí Está Dani Olmo A ver Uf, No Va a pillar la Kosterman Sale con Rudiger ya Con Rau Salen ellos de su campo Gundogan La lleva Gundogan Timo Werner Cuidado con Timo Werner eh. Eso es La pilla Rodri Perfecto Es que Rodri Es muy maduro Y sabe jugar genial Rudiger, La ha cogido La teníamos ahí La tiene Sané Cuidado con Sané eh, Se va Sané Se va Sané Uf, Cuidado con Werner Werner Nah El tiro de Werner fuera Yo tengo que tener cuidado Con la selección alemana Que viene Viene fuerte Siempre viene fuerte Ahí están los pases 100% Alemania Nosotros un 85% Quedan muchos pases, cuidado con Kimit, La tiene sane aunque la cogemos nosotros La coge Ferran, perfecto Bueno, Gabi le interceptó Uf, Cuidado, con osterman Es un partido chungo, eh Si metemos, vamos, va a ser un milagro ¿Qué hace Muller ahí? ¿En serio ahí? Vale, Ferran, vamos Vamos a por aquí Ferran Uf, Lo tiene Ferran muy jodido, eh a ver, a ver, Rodri Ay, Se me ha ido un poco la pelota Ah, Manuel Neuer por pues si sí, está Neuer en la portería Visto otro Neuer? No puede ser Será otro jugador Un Dogan, la tiene, un Dogan, Salen con Müller, juego con Müller Perfecto, ahí, muy bien Ahora la bajamos Ahí está que no se ha pasado ahí el toque de pies eso es a ver ahí la tenemos a ver aquí ay qué buena era ¡Ah, la pilló rudigeres cuidado con rudiger uy se le fue se le resbaló al, al, al jugador pues no dieron un corner chicos vale que he hecho ah, vale nada la pilló una manera no, man, el no y era ahí perfecta esa pelota eh Perfecto, a ver... Eh. Luego con Kimmich... ¡Uff! Werner... Me había equivocado con Werner, perdón Perfecto, a ver ahí... La perfecta... Muy bien, la tiene Carlos Soler... Nada, se la quita... Se la quita Raúl, joder, cómo está Raúl ahí, eh... Luego con Kosterman... La tiene Carvajal a él... Carvajal y Müller... La gana Müller, me parece... A ver, ahí... Vamos a ver por aquí abajo. Eso es. Ferran coge. Eso es. A ver ahora. Nada. Muy floja la de Carlos Soler. La coge no ya perfectamente. La tiene Sane. Salen ellos con Sane. La tiene Kimmich. Cuidado con Kimmich. Kimmich. Minutos de Esta primera parte la tiene Rudiger. Uf. Linar y cuidado bien Carlos Soler perfecta, a ver, aquí en el Juan Torres, vas a retrasar un poco, eso es, ahora Rodri estamos jugando mucho ahí, a ver ahí <SRisas> <SRisas> <SRisas> Uf, hemos tenido el primero ahí casi, ¿eh? el primer gol, chicos, por poquito, eh De... Yo que ha sido de Ferran No me da tiempo a ver el tiro La verdad Vale, está la posesión bueno, Nosotros un 55 eh... Alemania un 45 Vamos muy bien con Raun, Que la tiene bien ahí Un Dogan. Eso es... Ellos están ahí en el mediocampo Haciendo el juego continuo ¿eh? Ay Ay qué buena Ay, Joder, llegó a las manos de Neuer. Ay, cuidado. Sigue Werner, eh. Cuidado con Werner. La tiene Müller, sale Müller ahí en medio campo. Cuidado con Müller. Bien, bien, bien, bien. Cilincueta. Joder. Rudiger, tío. Ahí está. Muy buena. Uf, uf, uf. Cuidado, cuidado. Oh, ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte, en serio! ¡Ay, oh, qué buena! ¡Ah, oh, Ferran! ¡Ah, oh, no! No, ayer. Oh, Vamos a llegar minuto 45, chicos. Son partidos de 10 minutos, ¿eh? Son cortitos un partido de minutines es lo único que podemos hacer en mi fútbol aquí y bueno quería llevaros este partido de selecciones aquí tenemos cuatro tiros un tiro eh, alemania alemania nos ha un poquito la posición nosotros tres tiros vale un corner nosotros 57 pases de 48 48 de 41 pases completados un centro 4 pases interceptados, 6 de 7... 6 de una en 6 y una entrada y luego 3 paradas. Mm. Marcos de Oriente. Asensios que es atrevido. Voy a cambiar por Ferran ahí. Vas a hacer un cambio, a ver qué tal es muy atrevido es muy atrevido ahí salió otra vez las selecciones del campo ahí salió en el salen al campo otra vez las selecciones la hora hace primero alemania luego españa ya coja Asensio pues atrevido que ferran se queda un poquillo atascado a veces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? fue 12. Mundo han cuidado con ellos, eh. Ellos salen ahí a lo loco. Vale, en el Noyer esa pelota. Muy buena, ¿eh? a ver. nada. La tiene Raúl, cuidado ahí. Un row, lo tienen ellos. Sané, cuidado con Sané. Perfecta. Era ahí. No. Va a ir a Klostermann esa pelota. La tiene Sule. Cuidado con Sule. La tiene Grinari ahora mismo, cuidado, la tiene Klostermann. Ahí, estos y ellos están intentando salir de su zona, claro, de su zona de confort. La tiene Grimits. Ay, qué mala, ahí con Sule. Vale, no hay el, no la tira arriba. Ahora, perfecto. Era ahí. Dani Olmo... Ush. Tiro de Daniel Olmo, chicos. Era perfecta, qué pena, ¿eh? Era perfecta ahí. Si hubiera centrado un poquito más ahí Daniel Dani Olmo hubiera hecho una maravilla ahí, un golazo. Minuto 55. Ahí estamos con la posesión. Alemania sigue subiendo la posesión ya. Estábamos en un 55, ¿eh? Era buena. Era buena, era buena. Ah. Nada, uno van. Ellos se traban, ¿eh? Por momentos se traban también, ¿eh? No están bien. A ver, Clusterman. Pues se traban. Ah. No he buscado yo ahí. A ver, ahí Qué buena, vamos Vamos, chicos, por fin Vamos, vamos, vamos Golazo, golazo, golazo de Asensio Sabía yo que Asensio era ha atrevido Minutos 62 Metemos el primer gol a la selección Alemana, que ya estaba haciendo posesiones ¿eh? Ya estaba haciendo bastante posesiones de, de balón ¿eh? Durante durante el final de la primera parte Y, y ahora aumentando la segunda y está el gol, que ha llevado Asensio Muy sencillo, la verdad Muy sencillito Se ha quedado un poco trabado a la hora de tirar no ha sido un tiro muy sencillo Y bueno, pues que no ha podido parar ¿no? Y era ahí Pedri le ha hecho un pase de tacón y ha entrado también a pase de tacón que la tira ausencia perfecto el minuto 62 ahí está la hemos pillado mejor Daniel Olmo Es que Daniel Olmo Perfecto A ver ahí Venga ahí Se ha quedado trabado ahí Un jugador alemán Me la ha quitado ahí Ah Cuidado Es que buena No No, no Está Klosterman ahí La tía Klosterman Intenta salir ellos Con Sule Rudiger Rudiger Sensio otra vez Buah parada de Noyer, ascensión, madre mía, que era muy sencilla, ¿eh? Ah, joder, qué túnel han hecho ahí a Pedri. Ay, ¡Qué buena! Vamos. Carlos Oler. Cursiva justa, ¿eh? Podría haber entrado ahí el segundo perfectamente, ¿eh? Minuto 71 ya. Estamos en el ecuador de la segunda parte. Ahí podía haber entrado perfectamente el segundo, ¿eh? Ha tenido Carlos Soler, eh. Muy bueno ahí. Vale, vas a ver ya cómo. Cómo tenemos. cómo están las sustituciones, cómo están los jugadores. Dani Olmo está muy mal. Eh, pues Yo a meter al bar morata ahí. Por la posición de Daniel Olmo por ejemplo el que nos hace el Álvaro Morata Un vale vienen ellos hay que bajar ¿eh? hay que bajar Ay, se me ha salido minuto 75 ahí se va Olmo se ha hecho muy buenos tiros ahí Number <tose> 21. La tenía ahora, Timo Warner, eh, la ha tenido, macho. Jugada. A ver qué ha pasado. Ha dado al, al marco de. a la cruceta de. de la portería. Bueno, nos toca tirar ahí. Con Roda Sánchez revisan en Es Esa puerta 2 de 5 Hemos hecho bastantes tiros. Ahí está Vale Ahí La buena, la tiene Sule No, a Sule no se la vamos a quitar Rudiger, ahí está No, no, la tiene Sule Dogan Y ahora, ahora Ahora la poke que floja la tira la para parado Noyer perfectamente ahí también si, sí, ha he hecho una buena para de Noyer vale eh... ahí estás A punto de segundo minuto 82, eh La cluster el 12 de rudiger Rüdiger Uy, Rüdiger Nada, nada, Kimmich Se la lleva Kimmich Muy buena, A ver ahí <coughs> No le dejó tirar Hunter Hoffman Ahí está No, no, no había ningún jugador ahí La tiene Kimmich Un dogan Nada Aquí en el Reus Cuidado con Marco Reus Que es bueno Hostia, cuidado Un Gosens Cuidado con Gosens Menos mal se le ha quitado a Gossens. Es que iba para adentro, eh Ay, qué buena Ay <coughs> Ahora Morata Vamos vale ya, chicos Golazo de moratas. Se iría al 93 Pero bueno, ya hemos metido ahí Segundo gol de Alemania Mucho mejor ahora Así que, nada Un minutín de añadido queda Estamos en el 92 Muy simple ahí el gol hasta hoy, la verdad. Así que, genial. Minuto 92, el gol de Morata, casi por la bocina. La tiene Sule, un Kimmich, ahí así fabricando el medio campo. Nah. Mar falta a Rodri porque... Ah, pues la ha pisado, ¿no? ¿Eh? Sí, le ha pegado una patadita vea saca ya si sí, ya ya se acaba vale pues ahí está el partido chicos españa 2 alemania 0 partido de la fase de grupos Vale, Asensio es el crack que es la nombral nombrado MVP. Y bueno, pues aquí está la tablita. Espera nos hemos quedado casi a un.. Hemos empezado muy bien con la posición, pero luego nos hemos caído mucho con la posesión, eh. Muchísimo. Pero no hemos sabido jugarse, nos ha ido el juego totalmente, eh? totalmente. 8 tiros, once de 2. 0 una falta solo, dos corners, tiro libre, 94 pases, ellos 102 pases, 974 de 101, 101 muchísimo la verdad, 7 pases, interceptor de 17, 17 entradas, 2 y 6 paradas, no está mal chicos, bueno, la ha sido el MVP, pues ya está, lo dejamos por aquí, nos vemos.